Hola gente del mundo, soy Iki y hoy les voy a enseñar cómo crear su propia Keystore más que nada para que puedan publicar su juego por ejemplo en la Play Store y sin necesidad de ningún programa intermediario como Android Studio, ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener el kit de Java de desarrollo. Esto es algo que sí o sí tienes que tener cuando vas a compilar de hecho así que es algo mega necesario, no solo para la Keystore. Por lo tanto vamos a descargarlo como podés ver en la página oficial directamente de Java Oracle Vamos a elegir la plataforma que tenemos, yo en mi caso tengo Windows, así que voy a elegir Windows y bajamos el instalador. La instalación es común como cualquier otra, doble clic, siguiente, siguiente y se va a instalar en algún directorio, ok? Ahora lo que necesitamos es ir a ese directorio, porque ahí es donde vamos a generar la Keystore. Vamos a usar justamente el development kit de Java, el kit de desarrollo, para poder generar la Keystore para Java, no? Específicamente el archivo que necesitamos es el hardsigner.exe, fíjate que acá está. Necesito ejecutarlo desde la consola de comandos, entonces lo que voy a hacer acá es dejar apretada la tecla Shift en mi teclado y clic derecho al mismo tiempo. ¿okay? Esto me va a abrir un menú diferente en el cual voy a tener la posibilidad de abrir la consola de comandos de Windows. Ahora voy a proceder a generar la Keystore, pero para eso tenemos que entender más o menos qué va a componer porque le vamos a meter dos datos especiales. La Keystore es una suerte de clave que nos va a servir para firmar nuestra aplicación, es como una identidad que le damos. Entonces va a tener un nombre de archivo, porque vamos a estar generándola, y va a tener un alias, es decir un nickname ¿ok? que la va a identificar. Es como si tuviera un usuario y un archivo, listo esas dos cosas necesitamos. Y después le vamos a poner una contraseña para que no cualquiera pueda tener la misma Keystore. ¿no? Necesitamos meter una contraseña para que nadie nos robe y pueda hacer un juego con la misma firma. Entonces voy a empezar escribiendo algunos comandos básicos para generar la Kistor. No te preocupes que en la descripción los vas a encontrar. Ahora, consecuentemente a estos datos, sí voy a tener que ingresar el nombre de archivo, ¿ok? Eso le puedo poner el nombre que yo quieras para identificarlo en mi explorador de Windows. En mi caso le voy a poner escuela de juegos.kistor.kistor punto punto porque es el tipo kistor, ¿ok? Luego le vamos a poner un alias, ¿okay? un alias es un nickname, es como una identificación, cómo quiero que se llame eh, mi Keystore. En mi caso se va a llamar escuela de juegos también, vos le podés poner el nombre que quieras, el nombre de tu juego sería lo ideal que pongas acá, o de tu aplicación. Y luego algunos algoritmos extra que me van a determinar el tamaño y la duración de la Keystore, como queremos que dure lo máximo posible le ponemos 10.000. Una vez que tengo esto presiono enter y me va a pedir un password. Acá tengo que ingresar un password que a mí me dé la gana, trata de anotarlo o recordar el password. Fíjate que no se ve cuando yo escribo el password, queda vacío, pero realmente estás escribiendo un password, nada más que no lo muestra para que otros no lo vean, ¿ok? Una vez que ingresaste el password te va a pedir que lo reconfirmes. Reconfirmamos el password y observa acá, te va a pedir un par de datos extra. Estos datos no son tan importantes de llenar, ya con los que pusimos se puede hacer el release, podés subir tu juego, etc. Vamos a completar estos datos para que tenga un poco más de información la Keystore sobre qué trata, digamos, lo que estamos haciendo. Nombre de la compañía, nombre de la organización, como podés ver, la ciudad, la provincia o el estado, digamos, y dos letras que identifiquen el lugar que está, o el código postal. Más o menos, tampoco tenés que ser tan preciso en esto, porque estos son datos que no van a realmente impactar en el producto, ¿no? Y listo, una vez que hiciste esto apretas Enter y mirá, ya tenemos el archivo Keystore creado. Si vamos a la carpeta ya lo tenemos listo, lo podemos llevar a la aplicación que decíamos, Godot, Unity, donde sea. Lo podemos utilizar tranquilamente y nos va a servir para publicar en la Play Store. Si te sirvió no te olvides suscribirte porque hay mucho más material para crear videojuegos. Vas a ver que te va a encantar. Gracias por estar ahí gente del mundo. Hasta la próxima.